De mujeres, entonces hacemos reciclaje de, de papel y elaboramos estos productos a base de fondos marinos, de los paisajes típicos de la isla. Eh, los hilos son de cono, eso es solamente es eso. Utilizamos para pa la mosela, para los llaveros, para pa los cintillos, para el sombrero, para las mochilas, para el chinchorro, mantas tapizadas, mantas bordadas, monedero tapizada. La importancia de transmitirlo es darlo a conocer, que los demás, las demás personas de la cara del continente lo conozcan y que sepan que en San Andrés se hace artesanía y hay que buscar la forma de sacar lo que tenemos de nuestros corazones, de nuestra alma y plasmarlo.